Hemos notado un cambio chiquitito grande. Eso va a depender de lo que yo lo deje hacer. Si yo lo dejo entrar chiquitito va a entrar chiquitito. Porque pues él no me violenta, no te violenta. Él quiere tu permiso total. Ya que le pasemos las riendas de nuestro caminar, le pasemos el manurio de la bicicleta que vaya adelante no de copiloto como lo llevamos pero por todo el camino no que de ya señor bájate déjame ir a mí Dios, yo, yo, yo, yo yo yo ya sé quiero que hace Señor humildemente se baja pero queda al ladito tuyo esperando esperando que tú le digas de nuevo señor perdón ya ojalá no lo dejemos mucho y seguimos con los salmos vamos al salmo 19 esta palabra de Dios maravillosa, estos Salmos que nos sirven para cantar, para orar, para bailar, como David bailaba y danzaba. Y dice aquí, en el Salmo 19, 8, la ley del Señor es perfecta, da consuelo al hombre, el mandato del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante, los preceptos del Señor son rectos y dan alegría al corazón. Palabra de Dios, los preceptos del Señor son rectos y dan alegría al corazón, hoy día los preceptos del mundo dan alegría por un segundo, un segundo dan de alegría, mientras está el dinero, mientras tengo poder, hoy la gente me levanta, mientras estoy con la droga, hoy estoy volado, me levanta, hoy qué alegría, se fue la droga, se fue el dinero, aquí queda? nada. Los problemas siguen igual y peor porque a lo mejor con este vacío que tuviste, a lo mejor quizás para dónde y qué hicimos. Entonces fuera el problema que yo tenía, que sacarlo con la droga, con el alcohol, tengo otro. Cuando la palabra del Señor es el camino verdadero, que es el mismo, y él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, sígueme. Claro que dice, toma. Ajá. Toma tu cruz de cada día y sígueme, pero te dice que la carga es ligera, que se la entreguemos a él y ni siquiera la vamos a sentir. Mientras tanto que la carga del mundo nos hace andar así, ¿no es cierto?, resumbrado, con una cara de diametro que la gente no se quiera acercar a nosotros. ¿Por qué? Porque irradiamos eso que llevamos en el corazón, la amargura, la rabia, el odio, la división, eso sale por nuestro poros y la gente lo sabe. Y la gente no quiere andar al lado de una persona así. Quiere andar al lado de una persona que la va a levantar, que la va a unir, que le va a llevar siempre consuelo, que siempre la va a guiar, que la va a consolar. Y esa persona eres tú. Sí, eres tú. Y Dios, el Señor, te ha puesto todo en tu corazoncito para que puedas. Y si Él te dice, vamos por ese camino... Ayúdame por ese camino que tú dices, pero cómo están empedrado, cómo, que no están, uy, mira que el cerro, que yo la edad que tengo, que me duele el pie, no, no sigo. Hermano, ah, sigámoslo, sigámoslo, porque si Él sabe todas tus condiciones y te lo pide, Él ya te dio todo. Y lo único que quiere es que tú le digas sí para poder salir adelante. Así que ese llamado, ese pitito, pip, pip, el Señor te está llamando. ¿Lo dejamos esperando o vamos a seguirlo? No? Vamos, sigámonos. Bye, bye. ¡Me!